Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, feliz miércoles para todos, qué alegría, mitad de semana e iniciemos nuestro día dándole gracias al Señor. O sea, este es el momento, la oportunidad para bendecir, para glorificar a nuestro Señor. Dios nos bendice de tantas formas mis queridos hermanos. No habría palabras para expresar ese, esa gratitud, ese agradecimiento. Cada uno en un momentico, dele gracias al Señor. Y juntos digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Bueno, mis queridos hermanos hoy miércoles la iglesia celebra la fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista. Vamos a escuchar el texto, el relato bíblico de aquel momento, de ese encuentro maravilloso del Señor con este muchacho San Mateo capítulo 9 En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sigue él se levantó y los siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos y no los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios que no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vean este encuentro maravilloso. Jesús pasó por el frente del negocio de Mateo, que por ahí puestos, le dijo sígueme y Mateo, sin dudarlo, se fue detrás de Jesús. Dio una respuesta positiva. Uno, la misericordia de Dios, que no está mirando etiquetas ni está mirando nuestro pasado. No, Jesús pasa y nos llama. Dos, la prontitud en la respuesta. Mateo es sin duda ese, ese ejemplo de respuesta inmediata. Hay mucha gente en la vida que lo piensa mucho para responder. Que dura toda la vida pensando, ¿será que lo hago, no lo hago? ¿Será que voy, no voy? No, es inmediato, mis queridos hermanos. El que mucho piensa, el que mucho también reflexiona si va o no va, al final no termina siendo nada. El mundo también es de arriesgados, de valientes, que se lanzan mar adentro. El Señor nos dé la gracia de vivir este día en la santa presencia del Señor. Gracias, Señor, por llamarnos, por fijarse en nosotros. Gracias, Señor, por mirarnos con amor. Y hacernos partícipes de la obra. Que el Señor los bendiga. Los guarde. Feliz día para todos.